¡Hey chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! Galactus está a días de nosotros. Hemos logrado recopilar todos los datos importantes y las novedades que han llegado para prepararnos decentemente para este nuevo enfrentamiento épico en Fortnite. ¿Qué sucederá en el evento? ¿Qué ubicaciones serán destruidas? ¿Cómo se ve el gameplay del evento? Todo esto y más estará en este video Así que no se pierdan nada de todo lo nuevo que les voy a enseñar ¡Wow! ¡Familia! ¿Cómo estáis? ¿Cracks? ¿Yo? Emocionado ¿Emocionado no? Emocionadísimo ¿Por qué Neox? ¿Por qué tanta emoción? El último pack que ha salido en Fortnite llamado El pack de la última risa Este lunes ya estará disponible en Fortnite para poderlo descargar y. ¿Oh? Fortnite Pack Lote. La última de <risa> Ya lo tenemos reservado, chavales. ¡Let's go! ¿What? Pero. Esta emoción quiero compartirla con. La Neox Army. Y atención: de entre todos los que comenten en este video, dejen un poderoso like, se suscriban y me sigan en mi Instagram. Lo voy a decir: sortearemos 3 packs de la última risa, hermanos. Tres packs! Recordad: código mister de Neox, suscríbete, deja un buen like y sígueme en mi Instagram. Hecho todo esto, ya estarás participando y puedes ganar uno de los tres packs del Joker. Así que ya sabéis familias, estaría feo pediros, pero más feo es robar. Mosto papi, gracias por esa frase. Hacerme caso a mí también y seguirme en Instagram, coño. Mucha suerte a todos y empezamos con el vídeo. Wow, mirar a nuestro chico, realmente se ve tan cerca de la isla ya. Eso significa que estamos demasiado cerca del día de la gran batalla. ¿Sabéis qué significa eso? Significa Galactus. Nuevas imágenes filtradas sobre el evento final de esta temporada Y las cosas que estarán sucediendo Han sido reveladas Os prometo que cuando acabéis de ver este video Será como si realmente acabaseis de vivir el evento de Fortnite Vais a alucinar Galactus ahora mismo es enorme Si nos fijamos en el cielo de Fortnite Veremos que Galactus ahora es mucho más grande de lo que ha sido jamás en Fortnite. Esta semana hemos visto el crecimiento más grande y rápido de Galactus acercándose a nuestra isla. Literalmente es tan grande que está dando incluso fallos con las texturas del océano. Uh -huh. El evento tendrá lugar en... Mm. Espera. Creo que hemos encontrado algo muy interesante eh, No, no, eso no Las ruinas Van a desaparecer para siempre Chicos, ya os informé hace tiempo Sobre que el Helicarrier Se va a situar justo encima de las ruinas ¿Recuerdan? Hemos estado viendo filtraciones en el juego Que nos muestran que realmente Eso es real Que esto va a estar sucediendo La semana anterior al evento lo que no sabéis Es que se va a estar Estrellando contra el centro del mapa En los cómics de Marvel Y en las películas El Helicarrier de los superhéroes Siempre termina destruido Lo que desencadena Un caos enorme Destrucción Y parece que Fortnite va a estar siguiendo Los mismos pasos Que los cómics de Marvel El Helicarrier se va a estrellar en algún momento de la gran batalla épica con Galactus Y las ruinas desaparecerán por siempre Me refiero a que... A ver, mirar esto ¿Quién cae aquí ahora? ¿A quién le interesa caer en las ruinas? A nadie Absolutamente a nadie No hay nadie Es que esto tiene que cambiar ya En los eventos más grandes en Fortnite... Los jugadores fueron transportados a un lugar seguro donde poder ver el evento completamente sin molestias. Y hemos descubierto de cuál lugar se trata el nuevo lugar seguro para poder ver el evento de Galactus. El mejor lugar donde podremos ver el evento sin riesgo a morir por la gran batalla épica. Estamos justo delante de ese lugar. Fijémonos en estos nuevos desafíos que han aparecido en Fortnite. Un desafío llamado Boogie Before Oblivion nos indica que deberemos bailar después del Oblivion. Así que ahora ya sabemos que el evento de Fortnite recibirá el nombre de Oblivion. Seremos enviados a una ubicación donde para completar estos desafíos deberemos bailar. Y únicamente para bailar el Boogie... Necesitamos una disco. ¡Ah! Sí, seguro que creen que existe otro lugar mejor que este. Me refiero a Mirar esto, qué flow sabroso, papu. Pues sí, parece que este será uno de los lugares para completar los desafíos después del evento. Así que, ¡oh! Mirar estas vistas. No me había fijado, pero ¡Wow! Se ve todo realmente espectacular desde aquí arriba. Ya descubrimos cuál era el tamaño de Galactus en una de las filtraciones anteriores que os mostramos con el espectrograma encontrado en los archivos del juego. Realmente sabemos cómo de grande será Galactus en comparación con nuestro diminuto mundo y planeta llamado Apolo. Esta imagen nos muestra que realmente será gigante. Chicos y chicas, hemos descubierto la ubicación secreta a la que todos seremos transportados en este evento final de Galactus. ¡Y adiós! Nos veremos en el evento de Fortnite, no te preocupes, este lugar nos espera muy pronto de vuelta. En el momento en que justo estamos grabando este video, la cuenta atrás de Fortnite para el evento todavía no se encuentra disponible en el juego. No podemos verla todavía. Esta cuenta realmente nos confirmará al 100% seguro. Cuál será el día del evento final de Fortnite contra Galactus. Muchos se preguntan. ¿Cuándo sucederá este evento? Lo que realmente tan solo durará una semana el contador. Así que debemos estar atentos y preparados para esta gran batalla. Estas imágenes nos muestran. Una primera impresión de cómo podríamos ver el Carrier caer directamente A nuestra isla de Fortnite destruido por la batalla de Galactus Y la furia al destruir Apolo. No se trata de una filtración in-game de los archivos secretos del juego Sino que un chico en Twitter publicó este video para recrear una imagen 3D De lo que podría estar sucediendo pronto en la isla Por lo que... Lo tomaremos como una gran pista Que poca gente sabe ¿Creen que todo esto Terminará por cumplirse? ¿Creen que ganaremos esta gran batalla? ¿O seremos destruidos? Les estaré leyendo los comentarios del video A todos Así que antes de despedirme Dejarme ganar esta partida Porque tengo un buen presentimiento. ¡Oh! Toma ¡Bimba, bimba! ¡No puede ser! ¡Uh! Ya, me toca despedirme por ahora, pero volveremos. Volveremos muy pronto. Un abrazo enorme a toda la Neox Army. Recuerden dejar su poderosísimo like si les gustó el video y suscríbanse si todavía no forman parte de la familia. ¡Nos vemos en el siguiente video!